Poco se está hablando de lo honesto y transparente que está haciendo Phil Spencer el día de hoy. Ayer dije que esperaba y deseaba, y parece que me ha escuchado, un mea culpa. Uh, lo siento porque esto teníamos que haberlo revisado, esto, teníamos, esto no puede salir así. Esto eh, ya de paso para la gente que todavía cree que no es fanática porque está defendiendo lo indefendible, y hoy sale Phil Spencer y te quita la razón porque lo que ha hecho es quitarte la razón a todos y a todas y a todes desde medios como de Verge que no son vamos, no son eh, portales como Vandal eh, o peor, Level Up ¿eh? sino periódicos digitales de tecnología de eh, que no se casa realmente con nadie aunque sí está más ligado con microsoft y tiene más exclusivas eh, siempre de que phil spencer aquí lo vemos dice no hay nada más difícil para mí que decepcionar a la comunidad de xbox va a ver a la comunidad perder la confianza y decepcionarse Estoy decepcionado, estoy molesto conmigo mismo, revisaremos nuestro proceso. Quiero decir una cosa sobre esta traducción, porque las palabras a veces varían y la variación, pues, va de un lado a otro, dependiendo, claro, está de, de qué posición quieras tomar o que, eh, a quién quieras beneficiar, etcétera, etcétera. Bueno, a los que todavía defendáis, después de de lo que ha dicho Phil Spencer y lo que vamos a leer a continuación. Os dejo abajo en la descripción el juego en Amazon, lo tenéis a 75 euros, es la versión normal, ¿eh? no es una versión de luz ni es nada, no, no, la versión normal, 75 euros. Ya que os gusta tanto, yo creo que es hora, ya lo habéis probado, ya deberíais, si, si es tan maravilloso, pues ya deberíais de comprarlo. Porque igualmente, si lo compráis, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que los, si veáis los fallos igualmente, vale. Pero de tal manera se arreglará. Con actualizaciones o lo que sea. Yo pregunto una cosa también en este, en este sentido. Que es que tienen toda la razón lo que, lo, los que lo dicen siempre. Eh, de verdad, hace falta que espere uno... Uno se compra un videojuego y tiene que esperar como una media de dos años en que el juego esté realmente terminado y que digan Gol, Edition Premium no, ni Edition Premium, ni Gol, ni Polla en vinagre tú lo que me estás diciendo con eso es que el juego ahora está totalmente perfecto ahora sí que está a mi quedado y te lo vendo todo mijito pero el día que me lo vendiste no era así no se veía así recuerdo que había bugs eh, es como... Un poco como lo que vivimos con el ciberpack. Con el como dije, que veías los bugs y tal. Yo lo, lo jugué, con, no tenía en ese momento no tenía la serie ese Yo lo jugué en la serie X. Yo muy contento, porque además me había comprado mi pack. Mi, mi edición es mmm, buena. Y nada, y digo yo, bueno, pues por lo menos se puede jugar. Aquí hay una cosa que ha dicho una, una persona que va a desinstalar el juego, que el juego le parece increíble. ...pero que lo va a desinstalar... ...hasta que lo actualicen... ...porque las inteligencias artificiales... ...los enemigos... ...el popping... ...que yo me refería de cuando... ...aparece un enemigo de la nada... ...o te aparecen peor... ...como a mí el... ...por Dios, que ves dos... ...y luego ves tres... ...y de tres pasan a 14 14 ahí al lado tuya, ...es que no... O sea, el... ...eso... ...según palabras de esa persona... ...rompe la experiencia de juego... Y aparte es un error. Un error, amigo mío, significa entonces que me estás dando la razón y de que estás roto. Y tú mismo lo que estás haciendo es autoengañarte y engañar a los demás diciéndoles que el juego está bien. Pues no. ¿Y, hace, ¿y sabes quién te ha cerrado la boca? No he sido yo. Ni los, ni los de Sony. Ni nadie. Ni siquiera... No. Ha sido el propio Phil Spencer el que ha tenido que salir y como hombre dar la cara porque es que era inaudito lo que habíamos visto y el que diga lo contrario vuelvo a repetirlo que dejo debajo la, en la caja de descripción que se compre el juego leñe pero lo dije hace dos días esta no es manera de sacar un juego y lo vuelvo a repetir sois uno, unos negacionistas hay negacionistas y hay niños hámster por ahí que mh, haciéndose valer precisamente de esta realidad os están picando pero no es culpa mía, a mí me dejáis de rollos con vuestra guerra de consolas que también lo dice bien claro Phil Spencer, no sigáis la estela de Sony, nosotros no y centremos no en, en el xCloud en la potencia en los, centremos no en xbox y no en las demás compañías que cada una de ellas, eh, siento decirlo, pero cada una de ellas tiene su propia seña de identidad. Nintendo tiene la suya, Playstation tiene la suya y te puede gustar o no lo que hagan una u otra. Pero si tú eres de Xbox, a ti lo que te importa es lo que haga Xbox, no lo que hagan las otras dos. El que está en medio y el que tiene la mejor consola y ya está. ...porque a mí tener una consola... ...que puede correr a 120 frames por segundo... ...y me sacas un juego a 30 frames por segundo... ...de salida... ...no lo veo... ¿Eh? ...y hoy me entero de que... ...Rare y Obsidian... ...tenían que ayudar a, a... ...a... los de Arcane ...para que vaya a 60 frames por segundo... ...cuando no era ni siquiera el peor de los problemas... ...fijaos en la nota... ...que le da la gente... ...la propia gente... ...de Xbox... ...desde sus consolas... ...al juego... Y ya está, y con eso, bueno, aparte de que Luis, eh, la verdad, si lo veis, se explaya un poquito, se ha quedado contento, se ha quedado a gusto diciendo, esto es una basura. Bueno, no, tanto como una basura, no, pero no es la manera de sacarlo, por cierto. Qué bueno la idea de poner varios colores, porque el violeta le viene muy bien para hablar de Redfall en los vídeos. Bien, voy a terminar con mmm, una reflexión eh, que voy a hacer. ...a razón de todo esto del Redfall... ...y todo lo que ha pasado, en fin... ...he visto un comentario de alguien llamado... ...Bien Ganis ...que me parece... ...espléndido... Mmm, el, ...el Twitter que ha puesto... ...dice... ...Phil Spencer olvidó que hay que ser extremadamente detallista... ...y aclarar cada palabra... ...que digas... ...porque Twitter... ...la comprensión es nula... ...eso... ...doy fe... ...y todo el mundo malinterpreta... ...todo fácilmente... ...también doy fe... ...no hay nada negativo... En, las ...en sus declaraciones... ...pero lo que pasa es que Twitter... ...es así... ...y... ...le he respondido... ...le honra decir... ...esto no volverá a suceder... ...estoy decepcionado de Redfall... ...tenemos que enfocarnos en Xbox... ...y solo en Xbox... ...sin seguir otra marca... ...ni otras estelas... ...tener nuestra identidad... ...nos guste... ...o no tanto... ...Nintendo como Sony... ...tiene su propia... ...seña de identidad... ...y pretender seguir... ...la estela... ...de cualquiera de ellas es sinónimo de fracaso. Y todas las personas que están ahora mismo eh, alentando esto, no creo que lo estén haciendo aposta, evidentemente, pero eh, estáis propiciando a que Xbox no sea realmente nunca una competidora de estas otras dos, de Sony eh, de, y de Nintendo. Xbox tiene que mantenerse en las suyas tiene que afianzarse, como ha dicho, como ha, tenido que de, como ha tenido que decir, mejor dicho, el propio Phil Spencer al PASO y decir, vamos a empezar a revisionar esto eh, de las salidas, porque lo de la libertad creativa me parece muy bien. Pero una cosa es la libertad creativa y otra cosa es que me saques un juego un, un como este, roto, que es más feo que la, que un, la verruga genital de un octogenario. Es eh, horrible. Eh, la jugabilidad, tanto que dicen de que mientras que no rompa la jugabilidad eh, no se puede decir que está roto el juego o que mientras no pierdas eh, o sea, son, son excusas de verdad, son excusas porque si, te, si una inteligencia artificial eh, de los enemigos eh, te las hace pasar canutas o literalmente desaparece y te quedas como ¿y el enemigo? Ha desaparecido y de repente aparecen 40 pues evidentemente tu experiencia de juego no puede ser muy buena que vuelvo a repetirlo, digo ¿cómo puede uno asegurarse de que los logros que está consiguiendo en ese juego no es por los bugs y errores que tiene? Pon, poniéndonos en el lado ahí para que la, la, las ladies ¿eh? no, no, no se enfaden ¿eh? no se vayan a enfadar las ladies ...así que, por favor... ...no... ¿eh? ...mira, te, te, te dejo... ...te dejo... ...os dejo el tampón ahí... ...al lado del bolso... ¿Eh? ...que tiene que tener... ...que tiene que venir... ...el propio Phil Spencer... ...con dos cojones... ...con dos cojones... ...como hay que decirlo... Y, ...y decirle a todo el mundo... ...oye, os equivocáis... ...aquellos que queréis... ...que sigamos... ...la estela de Sony... ...os equivocáis... ...aquellos que estáis defendiendo... ...el Red Redfall... ...porque... ...yo mismo... ...que soy el CEO... ...y que lo he jugado el primero me he dado cuenta de la enorme tragedia que se venía y que a partir de ahora voy a revisar cada uno de los juegos y a cada una de las desarrolladoras que van a rodar cabezas, evidente vamos, o sea, alguien le ha dado luz verde a que salga el juego así ese va a ser el primero no sé si a lo mejor sería inteligente tener una un, un, digamos una especie de de extensión dentro de Xbox para poder testear ...los juegos antes de la salida... ...me gustaría eh, ser más resolutivo... ...y no ne tan negativo como, como otros... ...que lo único que plantean es que... ...está muy bien, negando lo obvio... ...o está muy mal, negando que se puede mejorar... si no prefiero estar en el punto en el de decir... ...bueno, esto es lo que hay... ...vamos a solucionarlo, vamos a ser resolutivos... ...es decir, vamos a coger al toro por los cuernos... ...y vamos a decir, bueno... ¿cuál es el problema que tenemos aquí con los lanzamientos? que, que salen de esta manera o para evitar que, que vuelva a ocurrir, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que hacemos? pues fácil vamos a crear un grupo o un, un departamento que testee los juegos antes de que salgan grupo de confianza evidentemente no va a ser eh, el grupo de las marujas de la vida porque ya se sabe que en estas cosas empresariales no, no está bien eh, hay que echar un ojo no vaya a coger capturas o, o soltar algo de la de hacerles un buen contrato de confidencialidad para para estas cosas que por cierto sony y nintendo que lo ha dejado bien claro eh, Xbox se las guardan y los planes o los tratos que hacen con otras compañías, si os fijáis, quedan muy muy opacos. O sea, no, no, no son a bombo y platillo por todo el mundo diciendo, voy a comprar la Activision Blizzard. Sino que es en plan de levantarte un día y decir, hostia, ¿qué ha pasado con Activision Blizzard? No, es que ahora es de Microsoft. Uh, ¿Cuántas veces ha pasado eso con otras empresas? Y, y te quedas como, ah, bueno... En el mundo de los videojuegos, aquí, sobre todo en Twitter, donde yo veo la mayor toxicidad del mundo, de verdad, porque, como dice el amigo Bien Ganis, eh, es que la comprensión es nula, que todo lo que puedas decir se va a malinterpretar, te lo van a echar en la cara, se van a pensar de que, de, de que te están metiendo con esa persona cuando no te están metiendo con esa persona... Eh, será porque no, no, no entienden el tono o no, no, no entiende lo que es y luego eh, ¿sabéis lo que lo que más me cabrea? lo que más me saca de mis casillas es que encima de todo te vienen y te, y te copian el, el ¿tú has dicho esto? y yo digo ¿Habas? he dicho vale, mira, como a los locos sí eres... así que amigos y amigas no sé lo que pensáis ustedes eh, sobre todo esto yo creo que, que sí que debería de formarse como una especie de, de extensión de. para testear o algo así. Los juegos, porque esto no puede volver a ocurrir. El que diga lo contrario, pues miente, descaradamente, y ahí tenemos a Phil Spencer todavía en tendencia. Porque ahora toca que, que todo el mundo va a opinar y, y evidentemente, pues bueno, vale. Pero Phil Spencer yo creo que ha sido claro. Totalmente claro. Con el tema de lo de los móviles, de que necesitamos. Eh, fijaos cómo es la cosa, que a, a los de PlayStation le, les interesa mucho el Call of Duty, todos lo sabemos. Sin embargo, no tanto a los, de, a los de Xbox empresarialmente, porque lo que realmente genera dinero y en lo que no se quieren quedar fuera, como lo he dicho tantas veces en otros vídeos hablando sobre, sobre lo de las tablets y, y sobre el Windows, 12 como como xbox como microsoft mejor dicho pretende llevar su dispositivo a todas partes quiere que haya incluso hasta móviles con, con su propio windows en fin son cosas que, que que tiene pero sobre todo el nicho enorme que tiene en los juegos de por pues los juegos de, de móviles que básicamente 1,3 billones creo que el, el Diablo o el Candy Crush, no me acuerdo. Pero tanto el Candy Crush como el Diablo va, son 1,3 billones, 1,9 billones, billones, no millones. ¿Eh? Que tú ves el Call of Duty y te da hasta risa. Dices, ¿esto es lo que genera? O sea, te explota la cabeza, te, te quedas calvo. Te quedas calvo cuando ves que el Candy Crush genera más dinero que el... ...que el maldito juego del Call of Duty... ...que dices tú... ...bueno, no estamos peleando todo el mundo por el Call of Duty... ...ah, no, no... ...se están peleando... ...los que creen que están... ...los que quieren vivir en una guerra de, de, de consolas... ...cuando deberían de vivir la experiencia de Xbox... ...y con esto acabo... ...como una experiencia única e inigualable... ...que solamente te puede ofrecer Xbox... ...y que si quieres... ...tener una experiencia diferente... ...entonces... ...ya puedes ir cotejando... ...otra consola... ...probar otras... Otra, ...o otras... Eh, plataformas y ya está y no negar la evidencia ya está así que lo dejo aquí mañana hablen o no a no ser que tengan <risa> hablen o no voy a intentar hacer un vídeo mañana de otra cosa porque esto ya me cansa me aburre por lo menos hoy ya me hoy, hoy ya sí que ya me ha cansado de hecho he borrado el juego en la en la serie F en la serie X todavía lo tengo todavía lo tengo pero bueno eh, porque porque es lo que dicen, es que la experiencia de juego es horrible O sea, no, no sé a qué están jugando esta gente o cómo lo están jugando pero desde luego, no sé eh, yo no lo estoy disfrutando entonces, ¿para qué voy a, a, a no disfrutar un juego? prefiero que lo arreglen primero y ya está, porque, porque esa es la situación en la que estamos ahora, no, no estamos en una situación diferente, no podemos elegir ¿eh? si nosotros hubiéramos sabido todo esto antes de que saliera el juego diríamos, eh, no lo saques Manténlo ahí en la nevera hasta que, hasta que se termine. Esto tú a mí no me lo vas a tú. Has, Pero tú has visto esas manos, tú has visto eso, esos gráficos, tú has visto la inteligencia artificial. Anda, anda. Me, sigue trabajando, sigue trabajando esto. No, no me puedes traer el trabajo a media. Ya está. Es, es tan sencillo como eso. Y hasta, hasta el más tonto se da cuenta. Pero desde luego, Phil Spencer no es un tonto. Si Phil Spencer está de acuerdo con lo que, con lo que estamos diciendo, todos los que, todos los que estamos. Supuestamente tirando mierda a, a, a Redfall que se están equivocando toto de, de, de cabo a rabo, pues entonces pongan a Phil Spencer también como, como pilero, también, que se, se está metiendo con un juego de, de, de Redfall. No, está siendo un hombre de los pies a la cabeza y dando la cara diciendo. Esto no me ha gustado nada, es una gran decepción, no va a volver a ocurrir, vamos a hacer cosas para que esto no vuelva a suceder, vamos a, a, a revisionar los juegos hasta el último momento para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Amigos, os deseo que juguéis eh, en pasimonia, en tranquilidad, que os suscribáis al canal, que le deis like y todo ese rollo, que comentéis sobre todo. Y ya mañana pues tocaremos otro tema, porque yo ya estoy cansado, desde luego, de verdad, ¿eh? estoy cansado del Red fall Así que nos vemos mañana.